Egunon, buenos días. Eh, estamos ahora mismo en Irala, celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan. Y hoy nos acompaña Enrique, de Verdiñac, que nos va a contar un poco qué hacen en su asociación y cómo participan hoy en esta fiesta. Egunon, Enrique, buenos Opa. días. Muchas gracias por dedicarnos unos minutillos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿eh? ¿qué es lo que estáis trabajando en Verdiñac? Bueno, Berdiña es la ONG de Irala y trabaja en dos ámbitos. Eh, básicamente, uno que es cooperación al desarrollo, obteniendo fondos para proyectos pues, tanto, por ejemplo, en Ecuador, eh, en Congo Brazzaville, eh, en Centroamérica, eh, en diferentes partes del mundo y así. ¿no? Eh, y luego, aparte, estamos trabajando en, un, en el ámbito de la concienciación. Es decir, eh, nosotros siempre decimos que Verdiña nació como una ONG con vocación de, de luchar por la igualdad de ciudadanía, aquí en concreto, y, y nosotros trabajamos ese ámbito eh, en el marco de las escuelas, sobre todo, eh, pues haciendo charlas, haciendo cuentacuentos, eh, tratando de establecer redes entre la población migrante que está viviendo aquí y, y la población que digamos que tiene su origen aquí, y limando esas posibles desigualdades, porque, al fin y al cabo, pues, todos somos vecinos de Irala, y, y eso es básicamente lo que hacemos, aparte de colaborar dentro del barrio en, en todo el movimiento social, en Egoechea, en la asociación de vecinos, en fin. Muy bien. ¿Y cómo estáis eh, participando hoy en la fiesta del pan? Bueno, en concreto a nosotros se nos ha encargado de la recepción de gente que viene a actuar en un sentido amplio, tanto puede ser pues, la capoeira, eh, la gente que va, a ver, que va a hacer tai chi, el cor, la coral de San Antonio de Iralabarri, eh, un poco eso, pues tratando de, de brindarnos a ellos para todo lo que necesiten, en un momento dado en el transcurso de, de la fiesta, de la mañana, ¿no? Estáis haciendo un poco de anfitriones, ¿no? Pues sí, algo así, efectivamente. Muy bien. ¿Y qué esperáis del día de hoy? ¿Qué, qué esperáis acá? Bueno, pues que haya mucha gente, como otras veces, y que se, se vean muchos colores, que es lo que nosotros decimos, ¿no? Que enriquece, ¿no? Y por ahora, pues parece que se está cumpliendo, efectivamente. Y sobre todo, pues eso, que se cree un, un, un ámbito de convivencia eh, hoy y, y también eh, como, como punto concreto hoy, pero bueno, pues para que, que esto se traslade a los 365 días del año, ¿no? Verdiña participó también en la primera edición de... Sí, de la nosotros estuvimos haciendo como Verdiña, que estuvimos aquí en el propio set, digamos, y luego estuvimos haciendo la comida que se celebró en, en Coami y, y bueno, básicamente eso fue lo que hicimos. Y... Muy bien. Pues nada, Enrique, es que Ricasco, muchas gracias. Ahí. Que vaya muy bien el día. Vale, muy bien.